En la solemnidad de la Santísima Virgen María Reina de Palestina, el pequeño santuario de Deir Rafat recibió a un gran número de cristianos de Israel y Palestina para la ceremonia de apertura del Sínodo General de la Iglesia de Tierra Santa. Al final del mes, misioneros, religiosos y religiosas de Tierra Santa se reunieron en oración por todas las misiones del mundo. La recogida de la oliva en el huerto de Getsemaní. El huerto de los olivos sigue siendo uno de los lugares más visitados y amados de Jerusalén por los peregrinos tanto católicos como de otras confesiones cristianas. Para abrir las puertas al futuro de los jóvenes en Tierra Santa, el Instituto de Asociación Comunitaria de la Universidad de Belén, en colaboración con el Patriarcado Latino de Jerusalén, ha lanzado el proyecto AFAC, para jóvenes y mujeres cristianas, en el marco del emprendimiento y búsqueda de empleo en Palestina. En Tierra Santa se celebró la octava edición del Festival de Órgano Tierra Santa. Este año el evento se realizó con la presencia tanto de la orquesta como del público.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 ¿No? viene triturado da una familia de Betlemme, como ya es tradición de tantos siglos, después este óleo se ocupa per el jueves santo, per la Mesa crismal. Este aceite se usa el jueves santo durante la misa crismal.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 En un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los jóvenes, el Instituto de Asociación Comunitaria de la Universidad de Belén, en colaboración con el Patriarcado Latino de Jerusalén, lanzó el 29 de octubre en la aldea de Taibe, cerca de Ramallah, el proyecto AFAC, para empoderar a jóvenes y mujeres cristianas sobre el emprendimiento y la búsqueda de trabajo en Palestina. Financiado por la Fundación Misio de Aquisgrán y los Caballeros del Santo Sepulcro, el proyecto se llevará a cabo en 13 parroquias cristianas en Cisjordania. Las necesidades de los jóvenes y las mujeres en particular son grandes en medio del desempleo y el cambio al que se enfrentan como resultado de la pandemia. Lo que estamos tratando de hacer es brindar oportunidades para que los jóvenes y las mujeres aumenten sus habilidades conocimientos y valores para que puedan contribuir al desarrollo de Palestina, ayudar a sus familias y encontrar trabajo. Este proyecto nació como respuesta a los desafíos que vive la población local para mejorar su economía, ayudarla a superar dificultades y crear oportunidades emprendedoras, creativas y sostenibles. La pregunta que nos hicimos es, después del apoyo del patriarcado latino, ¿qué pasa con estas familias? ¿Puede ayudar el patriarcado durante un mes, dos, tres, cuánto tiempo? Partimos del deseo de crear un proyecto que aumente las habilidades de estas familias para poder beneficiarse de ellas y así aumentar su capacidad laboral para salir del desempleo, obtener becas o ...o un préstamo para un proyecto. El proyecto incluye diversos programas y actividades... ...la realización de seminarios y cursos profesionales... ...talleres sobre emprendimiento... ...sobre el desarrollo de proyectos existentes... ...así como la concesión de préstamos... ...sin intereses a empresas seleccionadas. Habrá programas especiales para estudiantes a través de becas... ...para que puedan participar en programas... ...de formación profesional y mucho más. Este es un proyecto muy apreciado por la Universidad de Belén y estamos muy contentos de poder trabajar en colaboración con el patriarcado, también gracias al compromiso de nuestra comunidad estudiantil. Es una pequeña contribución al patriarcado para que pueda llevar a cabo su misión en Tierra Santa. Si no hay sinergia, un esfuerzo común entre parroquias, párrocos, consejos pastorales parroquiales, jóvenes, scouts, escuelas y maestros. Francamente, las posibilidades de éxito de este proyecto son limitadas. Esperamos crear un equipo de trabajo integrado para lograr las metas planteadas, de manera que se incluya a la mayor cantidad de beneficiarios posibles. La Asociación Estratégica entre la Universidad de Belén y el Patriarcado Latino de Jerusalén contribuye de manera concreta a abrir las puertas al futuro de los jóvenes en Tierra Santa. Un bello e inconfundible sonido producido por el paso del aire por los tubos verticales. Así es el órgano. La música que proviene de este instrumento se produce tocando las teclas y la pedalera, y el resultado es un auténtico espectáculo acústico. Presente en muchas iglesias de Tierra Santa, este antiguo instrumento es el protagonista de una fiesta, ahora en su octava edición, creada por los franciscanos, el Festival de Órgano Tierra Santa. Organistas de diferentes nacionalidades actúan en este festival con diferentes repertorios. Los conciertos se llevan a cabo en iglesias, santuarios y otros lugares donde están presentes los frailes franciscanos de la custodia de Tierra Santa. Israel, Palestina, Jordania, Grecia, Chipre, Egipto, Líbano y Siria. Este año el evento ha sido organizado por las ciudades de Jaffa, Tel Aviv, Nazaret, Galilea, Jerusalén y Belén. A diferencia del año pasado, este año se ha desarrollado con presencia del público. La novedad es que este año habrá público, así que nuestro público en Tierra Santa también podrá escuchar y volver a escuchar nuestros conciertos. Esta edición ha contado con algunas novedades. Por la primera vez en Israel realizaremos un concierto para órgano y orquesta en colaboración con el Instituto Cultural Italiano de Tel Aviv y presentado en la iglesia de San Pedro de Jaffa por la Sinfónica de Beersheba de Israel y el organista Yuvan Rabin. de un concierto dedicado a las naciones. Por ejemplo, en Nazaret tuvimos dos programas y dos conciertos dedicados a compositores italianos, en colaboración con el Instituto Cultural Italiano de Haifa, y por primera vez el concierto dedicado a compositores de la República Checa, en colaboración con Czech House Jerusalem. Que se llevó a cabo en la iglesia de San Salvador en Jerusalén y que el público encontró muy interesante. que hecho en la iglesia de San Salvatore a Jerusalén. Decidí financiar las iniciativas de la custodia de Tierra Santa en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Instituto de Cultura de Haifa, que es un órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores para que den a conocer y ayuden a difundir la cultura italiana, y en este caso, sus raíces cristianas. Sonidos, música, la armonía de este instrumento se extiende por todo el mundo, gracias al Festival de Órgano Tierra Santa.